Bienvenidos a esta edición especial del 1 2 3. Ya sé lo que estaréis pensando, el 123 aquí en Vila de Cans? Pues sí, este año 2022, 18 parejas de Vila de Cans celebran sus bodas de oro y por eso nos hemos reunido con ellos. Nuestras parejas de hoy son... ...díganos cuáles han sido sus mejores momentos... ...en estos 50 años... Cuando nacieron mis hijos... ...yo cuando nos casamos... ...el día que nos conocimos... ...yo el día de los 25 años... ...cuando vamos al campo con los amigos... hacemos una barbacoa, lo pasamos muy bien... ...compré un caballo... ...y corría por la playa ¿vale?... ...yo cuando se compró también el primer coche... ...me hizo mucha ilusión. ...el día que nos conocimos... ...el día que nos casamos... Que después pues... ...cuando nacieron nuestros hijos... ...eso fue un día feliz... ¿eh? ...los tiempos que hemos vivido juntos... ...en el momento que me dio el primer beso... ...yo recuerdo un momento muy bonito... ...en unas vacaciones en Cantabria... ...yo recuerdo un momento muy bonito... ...en unas vacaciones en un río... ...cuando nació mi chaval... ...y me se cayó en el pasillo... ...cuando me compré mi primer camión y se venía conmigo viajando. Un viaje que hicimos a Santander en el camión y casi me escondía porque llevaba un gas, llevaba una cinterna y no podíamos viajar. Y me lo pasé muy bien. El nacimiento de mis hijos. Cuando él vino de la Mili, cuando se licenció. La bola de, de mis hijos. El, el nacimiento de mis seis nietos. ...un momento exacto, pues mira, hoy mismo que estoy acompañándola... ...aquí, mejor que hoy, que vamos a hacer 50 años... ...juntito, mejor, imposible. ¿Viaje de Edor. Un viaje que hicimos al País Vasco. ¿Qué cosas le gusta hacer a su pareja? Le gusta eh, participar en, todo, en todos los actos que, que sea... ...de la iglesia, de los colegios... ...asociaciones de vecinos... ...le encanta pintar, de hecho hace... ...en casa tenemos cuadros y, y regalamos cuadros... Eh, hechos por él... Eh, si hay algún problema, si alguien tiene algún problema y tal... ...pues, ella está para lo que haga falta y... ...y bueno, como, como buena persona que es... <ríe> ...por eso llevamos tanto tiempo juntos... ...escribir, pero con letra... No con letra normal, con letra Botina. gótica. Pues ver el fútbol. A ella. Ves películas y cosé. Y a él el periódico. Viajar mucho. Piscina eh, y nietos. A, el ordenador. Y a jugar a Villa. Y que es campeón de donde va a jugar y, y, y si cada día se va. Y ya que es muy hogareña, eso es lo que más me gusta. Fermar las murzas. Una ya? Ana al campo. Una al despacho. Bailar. Pasear. Ir a comer. Trabajar. Ir a... de viaje. Uh, viajar. Ir a ver a la familia. Estar con nuestros hijos, los con hijos. los nietos. Cositas que le saquen de quicio de su pareja. Pues eso, que, que me saca de quicio con la tranquilidad suya. Y yo lo mismo, yo cuando dice vámonos y ya está en la puerta y me pone está, histérica, histérica me pone. Que tenga que hacer cosas y él esté sentado. <risa> yo que, que ella siempre me dice, eh, besa, están lavando los dientes. <risa> Siempre me digo, has cogido la ropa, pero si la tengo en la mano, ¿cómo no la voy a coger? ¿No hace mucha gimnasia? ¿Se pasa de hacer gimnasia? Claro, a los hijos le da demasiado miedo. ¿Y yo que tengo mucho genio? Bueno, ella no tiene genio, pero se lo, se lo guarda para nuestro pues sí. Eh, me, me molesta mucho que habla muy fuerte, parece, parece que no estamos peleando. Y a mí lo que me molesta de ella es que... Está, ¿Qué dice? Que dice. Qué ruñón. Pues yo no me gusta que coja las macetas porque es una cosa, las macetas de las flores, porque no tiene por qué efectuar ese, esos refuerzos. No le gusta que vea la Telecinco. Y yo no la me gusta rabia. que esté siempre con la escoba, que limpia sobre limpia. Me saca del de, de quicio, que le guste tanto el fútbol y solo se preocupe del fútbol y, y no haga nada más. Que me mande que haga esto y que haga lo otro, que pele patatas y que prepare esto. Cuando me pone las cosas en el medio, se da media vuelta y se larga. Y yo, uy, es muy presumido, se, se cepilla y me planta el cepillito allí y me lo deja allí. Y dice, no, si hoy he sido ahora nada no más. ...y se lo quito todos los días... ...eso me, me saca de quicio. ...sí, cada vez que le pregunto... ...¿me quiere decir? ...ya veremos... ...que es un poco cabezón... ...que cuando se le pone algo en, en la mente... ...hasta que no lo hace... ...no hay manera... ...o sea, lo tiene que llevar todo... ...muy, muy bien... Que tiene que saber saber de todo... ...que no quiere salir muchas veces de casa... que que a veces es demasiado casero. Que se implica tanto con la con la fuera de casa, por ejemplo, con la iglesia, con, que me deja un poco de, de lado, pero bueno. no Que se va a casa la vecina y se diera una hora hablando. <risa> que habla con todo el mundo. Cuando le digo yo una cosa no me la hace. Yo, que es súper presumido. Lo que me saca de quicio es que no se abre al resto de, de la gente. Los cuchillos. Que soy zurda y los dejo en el izquierdo y él... Es que te da igual ponerlo en este lado, pero no me da igual. Y eso... Pues es muy despistado y yo quiero que me ayude y no me ayuda. Que limpie la terraza. Yo le digo que la limpie <risa> ¿Qué es lo que más le gusta de su pareja? La memoria que tiene. Eh, que nos trata con cariño a toda la familia. ...y lo que más me gusta es la cara... ...las piernas... está mucho por mí... ...que le gusta mucho la familia... ...que es muy cariñoso... ...que me conoce a fondo... ...conmigo no tiene... ...ninguna... ...pega de... de ...por ejemplo de... ...hago lo que quiero... ...no me hace... ...o compro lo que quiero... ...y con el dinero no se mete... ...y eh, que no, que, y además que no nos discutimos nunca. Porque es muy buena y muy trabajadora y me cuida muy bien. Me gusta mucho su, su carácter. Eh, tiene un carácter muy alegre y, y es muy. que es muy, muy cariñoso. Pues sí, ella es muy cariñosa y es muy alegre y, y siempre le gusta mucho cantar. Yo lo que me encanta de mi marido es lo limpio y lo curiosito que es. es. una belleza, desde luego. Pues yo lo que me gusta más de ella es cuando se arregla y se pinta, se pone un bombón. Okay. A mí lo que me gusta es que es muy ordenadito para sus cosas. Me encanta como es. Y yo me gusta también cuando se pone en la cocina que dice, niño, ven que te he hecho una cosita de lo que más me guste, una comida de la que más me guste. Eso me chifla de ella. Qué melo. Lo cariñosa que es. Eh, lo guapo que es. Lo amable. ...es muy, muy meticuloso, le gusta mucho... ...tiene mucha paciencia para hacer las cosas... ...que siempre está contenta, que está sonriendo siempre... ...es bastante... ...me gusta porque es muy buen abuelo... ...me ayuda mucho con las nietas... ...ah, y que le, y que le gusta el baile y que se deja llevar... <risa> ...él es muy alegre, me lleva muy bien en el baile... Y yo, cantado La sensibilidad que tiene. Una gran mujer. Eh, y la admiro, claro. De estos 50 años de, de cuidarnos, porque hemos tenido problemas duros de familiares y tal, y hemos estado ahí, ha estado ahí a pie de la letra. Todo. Bueno, a mí me gusta que es muy buena persona y ella también pues me gusta que, que yo qué sé no hacemos muchas cosas juntos pero, pero bueno yo entra por todo lo que yo hago yo soy la dominante de la casa y es pues entra por todo soy sí, yo el dominador un <risa> <risa> Manuel que tiene muy, muy, es muy manita de verdad me gusta mucho que es muy solidaria con la gente no no tiene tiene buen genio Es muy trabajador. Se, se, se adapta bastante. Nos entendemos bastante bien. A mí me gusta todo. Yo, que es muy humano. Bueno, ella, ya lo he dicho antes, la cocina es un genio. Yo, más que nada, que todo le parece bien para ayudar a los demás. Me gusta que es muy salamero. Eh, a mí me gusta porque a veces a pesar de que yo digo bueno me entiende es bastante cariñosa sí cuando le digo de me vas a llevar a este lado no me pone piedra me lleva pues que es muy alegre y ella es muy trabajadora es muy limpio y ella también le gusta estar en casa Su, las amistades mm. que él tiene para siempre el, el, a mí lo de ella igual es recíproco pero lo que, lo que me entusiasma es lo buena cocinera que es. Ah, sí, eso sí, eso también es verdad. Muy buena cocinera. Entonces, eso es un punto ya de siempre, de toda la vida de que la conozco. Me gusta cuando me mira así, fijamente, me encanta la mirada, me encanta, me ha gustado siempre desde que lo conocí. Pues lo limpia, ¿eh? Y a mí me gusta muchas veces cuando estoy en la cocina y me abraza por detrás. Ya está, ya está. Ya está. Ya está, niña. ¿no? Es que eso, no me, es que eso me encanta, me encanta. Me ha encantado siempre. ¿Hubieses a más fines? Lástima, si yo como tengo toda la vida. ¿Hubies que se recuperado de las enfermedades? No me falta más el hospital cuando he estado. Y hubies que pasen junts Y lo millón, lo millor lo millor va a ser allí los 50 años.